ya queridos estudiantes continuamos con el estudio sobre el verbo en esta vez vamos a hablar nosotros de la división de los verbos según su conjugación aquí tengamos cuidado porque en el momento que nosotros vamos a realizar eh, el, des, eh, el desarrollo de la evaluación a distancia no sabemos esta división estamos diciendo la división de los verbos según su conjugación entonces, según su conjugación tenemos cuatro, que serían los verbos regulares, los verbos irregulares, los verbos defectivos y los unipersonales. Los regulares no presentan variaciones ni en la raíz ni en la desinencia. De eh, estos nos referimos a los uh, verbos modelos. Entonces, aquí no cambia raíz ni desinencia en cambio en los verbos regulares presentan alteraciones tanto en la raíz como en la desinencia los verbos defectivos en cambio solo se conjugan en algunas formas y carecen de otras en cambio los unipersonales los unipersonales solamente se, se conjugan en la tercera persona en la tercera persona del singular eh, no tienen un sujeto determinado y estos eh, propiamente se refieren a fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, te, digamos aquí, relampaguear. Tenemos un verbo que sería un verbo unipersonal, es decir, que no podemos conjugarlo. Bien, ahora pasamos a la clase de verbos desde el punto de vista sintáctico. Los verbos se dividen en transitivos, eh, intransitivos, copulativos y auxiliares, pero de esta clase de, de verbos a nosotros nos vamos a centrar en el, en el estudio sobre todo de los verbos transitivos y de los verbos intransitivos. Si decimos, por ejemplo, el niño quiere jugar, el verbo aquí es transitivo porque la acción eh, va a juguetes o sea pasa del sujeto al complemento si yo por ejemplo digo el niño quiere entonces allí como que, que si digo el niño quiere no sabemos eh, no sabemos qué es lo que, lo, lo que quiere si quiere jugar si quiere comer si quiere reír no, no se sabe si nosotros le ponemos el complemento en cambio ahí eh, vemos que la oración tiene sentido es decir que la acción, la acción de eh, pasó al complemento, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo claro para que ustedes se den cuenta cómo estructuramos eh, los verbos, el, una oración en verbo transitivo. Bien, vamos a los intransitivos. Su significado aquí es completo. Por ejemplo, digo, el niño duerme en el sofá. Si eliminamos nosotros en el sofá, eh, eh, ¿tiene sentido? Eh, el niño duerme. El niño duerme. Mire, si eliminamos en el sofá, eh, eh, allí tiene sentido. O sea, no hay cómo perderlos. Y hay verbos, por ejemplo, eh, verbos intransitivos que sin necesidad de, de complemento, eh, de complemento directo, eh, eh, tienen eh, sentido completo. Por ejemplo, nacer, brillar, palidecer, enrojecer, fluir y vivir. Entonces, aquí eh, eh, fijémonos bien, entonces, cómo estructuramos un verbo transitivo y, y una oración, con verbo intransitivo. Ahora vamos a los verbos copulativos. Cómo formamos. Se emplea para unir el sujeto y el predicado. Los principales verbos para formar lo, la oración copulativa son el verbo ser, parecer y estar. Aquí habíamos puesto nosotros eh, alg eh, algunos ejemplos. Tu vanidad es grande. Es ¿no es cierto?, del verbo ser. Tu vanidad está insoportable. Estar, tu vanidad parece insoportable. Entonces, mire, hemos utilizado los tres, los tres verbos. Bien, esto entonces con el verbo copulativo que, de, que decimos que se une el sujeto con el predicado. Bien, vamos a los verbos auxiliares los verbos auxiliares sirven, sirven para formar los tiempos compuestos de la conjugación y este verbo es el verbo haber o, las, o también perífrasis verbales se, se caracteriza uh, sintácticamente porque no uh, seleccionan ni sujeto ni predicado los auxiliares más frecuentes son el verbo haber ser y y el verbo estar. El verbo ser se utiliza como auxiliar en la conjugación pasiva. Por ejemplo, tenemos aquí, la casa fue vendida a buen precio. Es perseguido por un por, por la policía. Entonces, mire cómo hemos estructura, estructurado la oración, la oración pasiva bien eh, el verbo haber sirve como auxiliar en las formas compuestas en todas las formas compuestas cuando nosotros conjugamos un verbo por ejemplo aquí tenemos he partido había partido o partido cuando el verbo haber no está en función de auxiliar solo puede emplearse en tercera persona del singular por ejemplo mire aquí tenemos eh, tengamos cuidado en esto que estamos diciendo cuando el verbo haber no está en función de auxiliar solo puede emplearse en tercera persona del singular por ejemplo teníamos aquí había mucha gente en la calle Sí, entonces mire cómo hemos estructurado cómo seguimos ese concepto eh, en la oración para no equivocarnos para nosotros eh, hasta inclusive hablar bien hablar con coherencia con nitidez que es lo que nos dice la gramática bien las perífrasis verbales con el verbo haber tienen significado de obligación en forma impersonal y aquí nosotros ponemos por ejemplo haber más que más infin, infinitivo entonces mire aquí tenemos hubo, hubo que estudiar mucha álgebra hubo que haber no es cierto estamos aquí haber, hubo el verbo haber más el verbo que perdón eh, la conjunción que y el infinitivo estudiar entonces hubo que estudiar mucha gente entonces eh, eh, mucha álgebra entonces mire eh, aquí eh, decimos que el verbo haber tiene un significado de obligación ¿sí? esto también tengamos cuidado en el momento que nosotros estructuramos eh, perífrasis eh, eh, con significados que tenemos con significados diferentes puede ser de deseo de obligación que ya vamos a ir viendo cada una de ellas por ejemplo tenemos el verbo estar funciona como atributo eh, refiriéndonos eh, refiriendo matices diferentes al atributo por ejemplo esa niña es muy nerviosa esa niña está muy nerviosa se usa también como auxiliar locativo mire verbo locativo por ejemplo aquí tenemos loja dice está en el sur de la patria su carro está bastante deteriorado entonces, aquí el verbo es locativo. Estamos indicando el sujeto. Mire el sujeto, el sujeto loja su carro. Mire cómo, lo, cómo hemos formado, cómo hemos estructurado las oraciones. Tanto el verbo ser y estar participan, sobre todo de las perífrasis y de las locuciones. Eso tener mucho cuidado en el momento que nosotros formamos las perífrasis. Bien, eh, nosotros eh, como tenemos el texto básico, ese no, no lo puse aquí, pero nosotros tenemos como obligación ese texto básico y como uh, bibliografía complementaria tenemos al de Leonardo Gómez eh, Torrego. Eh, gramática didáctica del español que es del 2008. Es una gramática muy buena. También tenemos la nueva gramática básica de la lengua española, primera edición, que es del, 2000, del 2011. Bien, muchísimas gracias. Hemos terminado con esto sobre eh, el verbo. Bien.